What are you doing, Spacey shit. Barrio. la yeah, calle. Yeah, Juan yeah. Cortez. la calle, dramático. menciona en el tráfico. Tu vienes son es clásico los míos las diamantes los tuyos las plástico ya no suena cálido yo algo me estoy saliendo de un carro y yo con el tiempo perdido no quiero más no es que te digo que puedan hablar Escucha lo que digo te van a dar y no te va a echar el un gitana mejor tira por la ventana no le quitas todas las ganas el dinero se desparrama tu feria acaba con la mama tu engancha acaba con tu fama una dedo acaba con tus Ay, siempre escalando una rama Cuidando el peligro, aunque crack, crack, donde él sabía que algo pasaba. la punto de una y la bochacha, yeah, yeah. no pura aguantar presión, pero dime esto mi home, voy, es lo que tiene. Eh. Lo que tienes mucha cara, lo va a billetes. poco billetes, mira tu novia no te quiere eh. Lo tuyo medio killing se te tiene Los míos con un bate sacan 10 eh. Mirando por la esquina a ver si viene. El niño no es el de la última vez eh. Contando malamente los billetes Marcando con el cuti y con la mente eh. Tu vida es la ruina de toda esa gente Tu vida la reina de toda esa gente no quiero más no que te chicos que puedan hablar escucha lo que digo no te van a dar y no te vayas al patrón tu gitana Estos tipos mentidos no quiero más no que te chicos que puedan hablar escucha lo que digo te van a cha cha los lo lunático, <tque> Salir para <tque> la calle o el <tque> auto dramático <tque> en el, el tráfico. tráfico yo vio ganando regal un atasco y todo. nunca suene clásico los nuevos de diamantes los tuyos los hay plástico ya no suena cálido suena algo me fui saliendo de un carro y No le quitas todas las eh. El dinero se desparrama eh. Tu feria acaba con la mama eh. La engancha acaba con tu fama eh. Una deuda acaba con tu pana eh.